Hola, Hola. de YouTube. Hola a todos, somos Sofía de Chilean desde usuario de Tierra del Fuego volviendo a salir al exterior después de la cuarentena en Ushuaia estamos en cuarentena desde lo que es marzo Sí, recién ahora se empezaron a habilitar algunas actividades afortunadamente no tenemos casos hace ya más de un mes no hay nuevos casos hace más de un mes en Ushuaia y con eso sí sumado que somos una isla se fueron habilitando nuevas cosas el último video que subimos habíamos mostrado un poquito de la ruta habíamos dicho que bueno que se suponía que dentro de poco se habilitaba el turismo interno y finalmente sucedió estamos en la ruta está permitido a partir de ahora empezar hacer algunas caminatas van a ver muchos videos de eso y además de eso pasear o hacer turismo interno no dentro de, de la provincia. Las caminatas que están habilitadas están en la página de la provincia de tierra del fuego nosotros en estos días si ameritan las condiciones vamos a salir siempre con todas las precauciones siempre hacemos mucho hincapié a que a la hora de salir a hacer montaña tengamos cuidado bueno. y más ahora es invierno hay nieve está todo muy resbaloso Tener todas las precauciones, esto se está moviendo un poco porque estamos en el Paso Garibaldi Un paso de montaña que hay que hacer para cruzar la cordillera acá en Tierra del Fuego Y hay mucho, mucho viento, de hecho la idea era grabar esto afuera El viento está horrible, tenemos los dedos... Sí, sí, congelados, sí, sí. miren Un frío bastante interesante, sí, esto es un recordatorio que tenemos que comprarnos unos guantes eh, van a ver pasar camiones también, es el único, es la única ruta que conecta todo Tierra del Fuego, así que por eso deben pasar muchos autos y máquinas. La idea del video es mostrarles cómo está la ruta, vamos a estar saliendo bastante durante la semana, vamos a aprovechar que se puede salir. Mientras se puede. Sí, sí. mientras se puede. Así que les vamos a mostrar un poco cómo está en cuanto a la nieve, ah, la ruta, okay. los árboles, pasa un camión. Hasta finales los Fuego. Hay mucho movimiento ya en la sí, ciudad Sí, eso es zarpado con esto de la nueva normalidad Y que se han ido habilitando cada vez más cosas Ushuaia está como, no sé, casi una Ushuaia normal Podríamos decir, salvo por los barbijos La reducción, la distancia Pero tenemos muchísimas actividades permitidas afortunadamente Así que esperemos que se mantengan La realidad completamente diferente la que estamos viviendo hoy Y queremos poder disfrutarla de la mejor manera posible Bueno, y ahora que ya nos presentamos vamos al video. primero de parada, paso Garibaldi Segunda parada, estamos en el río Tristen, es un lugar que nos gusta mucho. Vamos a aprovechar que la nieve todavía está virgen para hacer unas fotos, unas tomitas, así que acompáñanos. Algo feo de usar botas es que te comen la media, entonces vos vas caminando y de repente tu media está ahí abajo. A ver la media. No, ahora ya. Ah. La media. Sí, es de Star Wars, chicos. Ah. Ah. Yo tenía toda la media afuera. Ay, ah, esa media. Después me decís la mía. Ahora que ya les mostramos nuestras medias divertidas, eh, tienen que votar ¿Sí? en los comentarios. En los comentarios, Team Unicornio, Nico, ¿Tapó? y si no, Team Chubaca, Star Wars. Eso es trampa porque es franquicia, pero. Y es mejor, es mejor eh, Chewbacca <risa> es un mejor personaje. <risa> eh, hay como un super dato de este lugar que es que fue el primer lugar al que vinimos juntos con Sophie. Así como de salida a la naturaleza. En realidad, vinimos a tomar unos mates, sacar unas fotos, charlar un poco. Y más o menos, como que ese fue el comienzo, podríamos decir, de, de nuestra relación o algo así. ¿Tenés los dedos fríos? ¡Ah! Oh, ¡Congelados! <risa> Ahora voy a tener el culo, la rufina subió por acá. Bueno, y eso fue la segunda parada por hoy. ¿Vamos a hacer el recorrido? Sí, ahora como es invierno se hace noche bastante temprano Así que deben ser cerca de las 3 Ahora está bajando bastante el sol Vamos a ir a otro lugar que nos gusta mucho Y más con la luz que debería venir Vamos Por acá ya tenemos nariz roja, cachetes rojos Y por ahí me parece que también Mano dura, <ríe> chao, rip Tenemos muchas, muchas ganas de agarrar el atardecer Así que crucemos los dedos Teníamos pensado ir a ciertos puntos a los cuales no vamos a ir porque ya había magnitudes de gente La idea es mostrar los lugares vacíos, sin tanta gente y hoy es entendible que estén explotados Así que no paramos en Tierra Mayor, que era el lugar donde íbamos a parar eh, Lo vamos a hacer seguramente en uno de los próximos videos Pero vinimos hasta el río Olivia, que es un lugar que está muy lindo también Vamos a ver si podemos hacer unas buenas fotos Afuera hay mucho viento, por eso estamos grabando acá, además del percance del micrófono eh, Pero bueno, ¡vamos! Es posible que esto no se escuche tan bien como en el resto del video o tal vez se escuche todo mal, pero murió el adaptador que hace que funcione el micrófono Solamente sorry, not sorry Última parada, Río Olivia ¿Río? Bueno, y ahora ya estamos de nuevo afuera de la puerta de casa, el viento se mantuvo durante todo el día eh, Lo último que van a ver son unas tomitas que hicimos en la misión, ahora ya está prácticamente de noche Fue el atardecer, todavía no son las 6 de la tarde, como dijimos en invierno, oscurece muy pero muy temprano Hizo frío durante todo el día, hubo mucho viento, es... así que tenemos más que merecido llegar a casa Sacarnos la ropa fría y tomar algo calentito Esperamos que el video les haya gustado, vamos a estar haciendo más contenido dentro de poco. Así que siempre es más que bienvenido su me gusta, su comentario, que se suscriban, que nos sigan en las redes sociales, que nos recomienden cosas para hacer. Todo es más que bienvenido a nuestro canal. Se viene mucho contenido mientras se pueda seguir saliendo como hoy. Así que esténse atentos.